Les traigo un nuevo video Hoy, martes, primero de marzo Son las 11 y 20 Y hoy, yo eh, No, yo voy a salir ahora Con mi mamá y mi hermano Vamos a desayunar Y ahorita No lo voy a decir Sigan el video Ustedes leyeron Lo que iba a pasar verdad Ahorita no vamos a poner mami chula Mami chula Mami chula La más de Bélica Claro mi amor Esa soy yo le hola a la cámara. ¿Cuánto te hace el tímido? Dídeo, la A Eso parece a mí. una estrella. No te parece a mí, de diferente. No, no. Tú te pareces a mí. de <laughs> Señores, que no tenía hambre, miren, mm -hmm. se los comió toda esa verduga es, es es <risas> ¿Cómo se la ensalada? Sí, te, te los comiste todo, verdugo, verdad? Güey, el, el. pa, señores. Sí, te corrompo, pero tengo para el... ¿Tú tienes tú qué? Cuadrito. ¿Tú tienes cuadritos? Sí, Yo lo dibujé con lapicera. ¿Qué tú qué? Yo le dibujé la cuadriculares. Con 30 chiles ahora lo voy a poner para no se le va. <risa> <risa> Mira, esa verdura se, la se lo comió todo Y esto que no, no no, no no que no tenía hambre Y si tuviera vegetales, vegetales. Ese plato entero era para ella Yo no me comandé no me Yo no me pedí eso Yo no me pedí eso Bien, si te comien, es bastante, que esa <risa> Miren, eso vale Por 20 comida en el día Yo no voy a poder una semana <risa> ¿Te gustó el, el desayuno? Ay, sí me gustó. Me dio una hartura. Tiene la barriga como una chincha. ¿Qué te está haciendo? haciendo? ¿Cuántos día? días? ¿Sin comer? ¿Cinco meses? Oye, oye, <risa> <risa> Un día. Un día, ¿no? Ahorita nosotros no comemos. Oh. ¿Usted no va a comer de nuevo? Yo sí. Ustedes van a comer de nuevo Yo me salto. <risa> Ay, que no hay Claro que sí Ahora mismo Les voy a decir lo que vamos a hacer Yo me voy a dar Un cambio de look Y ustedes van a ver Lo que yo me voy a hacer Muy para ella Vamos a caminar hasta, hasta. ¿Cómo, cómo que soy? Hasta la salonista. donde la salonista? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Uy, me pica ahí. ¿A dónde? Ah. ¡Mira, muchacho! <risa> la doña. Ella es, ella es manager. La manager? La, man la manager de mi hermano. Porque mi hermano juega fútbol juega y ella cada vez que ve lo que va, vienen a buscar a los niños que saben jugar ah, ella lo jugando. ve de una vez y ella va y se le los ah, no, sí. ah, vamos no sé. a hacer un vídeo mamillo 24 horas hablando francés ay papá no voy a hablar francés <risa> <mami> habla francés, <risa> ya lo francés. ¿Toda la frase perfecta? Sí, perfecta, lo que pasa. Oye, hola, hola. Eh. Entonces, di, di antico... An eh, anticonstitucionalmente. Anticonstitucionalmente. Esa es frase. Mira, mira, eh, es eh, eh, eh, así, es así. Anticonstitucionalmente. No, anticonstitucionalmente. Ah, anticonstitucionalmente. No, anticonstitucionalmente. No, oh, yo ni sé si yo lo digo bien. Estás bien pendejo. <risa> Está bien, También vamos a hacer un video hablando 24 horas francés Pero tienen que darle like a mi video Si no, no hago na. Oye, tranquilo, viejo Mira, Vamos a hacer un video 24 horas hablando francés Ay. Ustedes van a decir que hay haitiano Pero es en francés Bueno, los haitianos hablan francés ¿Eh? Porque son con la Colombianos. Colonizado. Colonizado por los franceses. Diablo, mami. ¿tú, tú le estás diciendo a la gente que tú no sabes español, eh? Bueno, a veces se me sale el gallito. Tú, tú le estás diciendo Colonizado a la gente. Con gente con que tú los franceses. Ay, ella habla español, mi amor, muy fina ella, la niña. Ay, que francés de huish. Tú también te vas a salir. Yo, de... yo me.. Ay, yo, sí, yo, me, yo las canitas, mis amigas. ¿Dónde primera... Ay, mira, las ¿Tú las tú amigas, de mira, mira son la Son las primeras en salir. Entonces, Esas se van, es para afuera que van. ¿Qué? Tengo que taparla porque me delatan. Las canas me delatan. Mis amigas me delatan. Uh -huh. Una vez empieza la gente a calcularme los años, esto me incomoda. Yo tengo lo que yo aparento es triste, solo No que estás uy, uy uy uy, uy es bailando Uy, loco qué te gusta Yo voy a bailar Uy Es un mucho celoso Es un mucho más cel a como que eres el novio mío? No, tú no eres novio mío Yo soy tu padre ¡Mi padre! ¡Ay! Se lo va a decir a papi Yo soy tu padre Tú tienes que abaranzar a tu padre Yo soy la padre. grande aquí, y yo te, te espalto tu boca Yo soy la grande aquí, yo te tu boca ¿A qué? ¿A qué? Te doy la carrera, un chachito del coño ¿A ¿Yo? Tú yo yo. <ríe> Tú no eres ningún grande ¿A quién? Tú controla Chachito el coño vamos a montar una patineta Ay, sí. Ay, sí. Me, esa, esa. Esa yo no, no la puedo pagar. No, esa no la puedo pagar, amigo. No, no, no. Me va a dañar la, la sombrilla. No, no, no, no, no. Un besito para Jota. Oh. Dile un, un besito, besito para Jota. No, no, no, no. Un beso para Jota. No sé quién es. El si que me edita el video, ah, mami. JJ. <risa> yo no sé si se oye, pero. Me lavé la cabeza. ¡Mira, sí, mamá! ¡Hey! Un nuevo look. Me va a parecer un chimango. Más vieja, ¿por qué? Porque el cabello cantado se ve bonito. Cuando uno hace el de la cara, que digo. No. Va a un ching, un ching más viejo. Al contrario, sí. cuando uno se corta el no se ve más joven. Ah, yo no. Yo lo no encuentro así. Yo no? no. Sí, sí. Porque ahora yo hago como muy joven. No encuentro. Y día... ¡ah! Eh, cuando yo subí mi último video, ¿no? eh, eh, puso un video mío, insisto, en su historia de Snapchat, y un muchacho le dijo que, ¿ella tiene 12 años o cuá? Pero es más ventaja aparentar menos porque a través, bueno, también. Los, ah, a través bueno. de uno vieja, más mayor cuando los, yo estoy joven es difícil es una ventaja porque según vaya envejeciendo no va a notar no se te van a notar los años ah, ¿Es una así? ventaja claro los años no, mami te pasó cuatro. así ay más tú te estás moviendo mucho la que te está moviendo de aquí tú te ves como doblarse será pues yo me veo derecho. Tú, tú, tú te doblas <risa> más yo que yo me quité. Todo eso. Porque, mi amor, muy ella hermosa y bella y preciosa. Dile, que su hermana uh, denle y like, comenten y ustedes like, la like, dale like,